Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Juan Pablo A toda la gente que nos guarda de todo el mundo Quiero desearles una feliz navidad Que sea una navidad llena de mucho amor Mucha sabiduría, mucha tranquilidad Y sobre todo mucha paz Y también un poquito de movimiento Y también falta una cosa Riqueza, porque también si más es riqueza Le recuerdo, la salud es belleza la belleza es salud. Todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque llegué a 3.000 suscriptores. Para mí es muy satisfactorio porque este servicio le ha ayudado a mucha gente. Me pueden escribir, Pablo, quiero mejorar en algo, cambiar. Y yo de una te respondo: este año tendrán grandes sorpresas y concursos. Pueden compartir mi video con alguien que les sea útil y aunque que guardar mi gracias de verdad porque estoy muy contento con cada uno y en esta navidad que sea llena de mucho amor, mi corazón Juan Pablo.